Tutorial de WordWall. Estando en el buscador, escribimos WordWall. Ese es el link para entrar. Nos vamos a registrar la primera vez con una cuenta de Google. Podemos utilizar la cuenta web o una cuenta de Gmail. Esta es la página de inicio. Acá vamos a poder ver los términos y condiciones y además ejemplos, muchos ejemplos que podemos utilizar y compartir y tomar ideas también. si está en inglés podemos cambiar el idioma desde la configuración a español para crear una actividad vamos a donde dice crear actividad tenemos muchas actividades para crear muchas plantillas unir correspondencia, crucigrama, anagrama, sopa de letras palabra faltante Vamos a comenzar por una actividad, crucigrama, en la cual podemos poner la palabra y una definición. La plantilla es similar en todas. ¿sí? Es muy simple, ponemos el título de nuestra actividad. Y en este caso vamos a ir poniendo palabras y sus pistas. ahí ponemos las pistas, la definición de la palabra Cuando finalizamos de escribir las definiciones, tocamos Listo. Ahora se nos va a mostrar cómo se arma nuestro crucigrama. Ahí lo podemos ver. Tenemos que ir seleccionando la fila o la columna y completar con la palabra. Podemos completar escribiendo con el teclado o también haciendo clic en el teclado que se habilita para ir seleccionando letra por letra. Tenemos diferentes temas para cambiar el fondo de la plantilla, además podemos elegir si queremos que tenga un conteo, un temporizador o no, en general es mejor elegir que no lo tenga para que lo pueda hacer las veces que quiera y en el tiempo que quiera, no la respuesta. Esta actividad la podemos compartir y la vamos a asignar a nuestros alumnos. Las podemos mandar a los alumnos. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ahí podemos cambiar el título porque las respuestas de las actividades nos van a llegar a nuestra cuenta de WordWall. Entonces vamos a ver los resultados, quién entró, si lo hizo, si se equivocó, etc. Ese es el link que nosotros vamos a copiar y vamos a enviar por mail o por Whatsapp a los alumnos. Voy a abrir una pestaña de incógnita para que vean cómo recibiría la actividad, cómo la vería el alumno. Así la ve, no tiene que registrarse, entra directamente, pone su nombre... Y realiza la actividad. Juega. Juega con toda la actividad. Cuando termina, automáticamente esa respuesta nos llega a nosotros. Y él no, él no hace nada, sino que puede volver a jugar y puede volver a empezar las veces que quiera. Si volvemos a nuestra cuenta, así es como nosotros lo vemos. Vamos donde dice mis resultados, mis respuestas. ¿sí? Y ahí están los resultados de los diferentes juegos que nosotros enviamos, en este caso el crucigrama. Vamos a ver primero como un gráfico estadístico y después aparece ahí abajo en resultados el estudiante que entró, cuántas respuestas correctas hizo, cuántos intentos, en cuántos segundos, etcétera. También esta actividad, estos juegos los podemos incrustar en nuestro blog o en un sitio web o en una Wix. Copiando el código HTML lo podemos incrustar en el blog. Esa misma actividad nos permite cambiar la plantilla. Con el mismo tema podemos elegir diferentes formatos de plantilla y usamos las mismas palabras y las mismas definiciones, pero en otro juego. Ahí donde dice cambiar plantilla, podemos elegir diferentes plantillas para nuestro juego. ¿Ven? Ahí dice mostrar más y están todas las opciones de plantillas por las que la podemos cambiar. Vamos a ver otra que utilice imágenes, unir correspondencia. La editamos igual, ponemos un título y en este caso vamos a buscar imágenes. Nos da la opción. Tiene un buscador que nos trae imágenes libres que podemos utilizar. Ponemos la palabra, buscamos, elegimos la imagen Y ahí ponemos con qué lo va a asociar. Puede ser una palabra, puede ser una definición, puede ser con el final de la sílaba. Bueno, eso lo, lo determinan ustedes. Buscamos otra palabra. Tiene que tener por lo menos tres Buscamos otra. Cada plantilla nos dice cuánto necesita. Podemos poner, por ejemplo, qué es lo que come el animal para que lo pueda hacer la correspondencia. Ustedes juegan de acuerdo al, a la actividad que quieren realizar. De la misma manera ponemos listo. Vemos cómo nos queda. Esa es la actividad de correspondencia. Y como en todas, podemos cambiar por otra plantilla. Vamos a elegir, por ejemplo... Cajas, abrir cajas y es una actividad muy linda, aparecen las diferentes cajas que tiene que ir abriendo y hace la correspondencia. Esta actividad también se puede compartir. Si vamos al menú comunidad, vamos a encontrar todas las actividades que, que podemos ver, buscar y compartir con otros y compartir con nuestros alumnos también. Tiene un buscador. Y puse, por ejemplo, números. Podemos elegir una actividad que nos guste. La vemos. Lo mismo, esa actividad también la puedo compartir directamente. No cuenta como mi actividad, sino que estoy compartiendo esa actividad con mis alumnos. Me llega también los resultados de esa actividad, si yo necesito. En mis actividades están todas las actividades que yo voy a realizar. Tocando los tres puntitos, aparecen las opciones de compartir, editar, cambiar nombre, eliminar. Para tener en cuenta, el programa nos deja usar... Crear solamente cinco actividades. ¿Sí? Por más que las borremos, solamente nos deja cinco gratuitas. Lo que les recomiendo es que eh, realicen las actividades. Si necesitan, pueden loguearse con otra cuenta y continuar. O bien, pueden elegir las actividades de la comunidad y pueden compartir esas actividades que están hechas. Esas actividades no cuentan como sus cinco actividades libres a realizar. Gracias.